Vamos a la fiesta Anoche comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar, bailar ¡Suscríbete Vamos a la fiesta Anoche la comienza Y quiero gozar El DJ comienza Y mi naturaleza Es ponerme a bailar, bailar, bailar Vamos a bailar I'm